Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare y al día de hoy les traigo cómo iniciar sesión en estos juegos, antes que nada quiero comentar que la versión china no puede iniciar el juego en Android 10, así que usen un emulador con Android 9 para poder jugar, seguiré investigando. Iniciemos primero con Digital Master Adventure Evolution, ¿vale? Al momento de darle login podremos encontrar tres maneras de registrarse la primera de ellas es invitado que nos permite generar un usuario y contraseña aleatorias la segunda sería facebook que con nuestra eh, contraseña o número celular de facebook entraríamos y la tercera es un registro muy bien registro nos pedirá generar un nombre de usuario una contraseña confirmar esa contraseña y un correo Por qué registro es un poco mejor bueno, registro nos permite a nosotros recibir nuestras contraseñas cuando se nos olviden mediante el correo, ¿vale? Posteriormente pasaríamos a eh, Facebook, solamente tienen que ingresar el número del celular o su correo electrónico más su contraseña, ¿vale? En caso de que ustedes hayan realizado eh, el registro mediante web, lo único que tendrán que hacer es visitar la página oficial del Digimon que dejaré en la descripción del video y enviarles un mensaje a los moderadores. Muy bien. Los moderadores solicitarán de acuerdo a, a tu pregunta unos ciertos datos como puede ser tu ID, el tiempo que has creado la contraseña, la última vez que iniciaste sesión, VIP, un ticket de tu última recarga y si vas a hacer un cambio de contraseña, ¿cuál era tu contraseña anterior y la nueva contraseña? ¿Vale? Esto funciona para los que se registran y para los que inician sesión como invitados Para conocer su ID y contraseña Muy bien Ahora procedemos a Digimon Warfare ¿vale? El método de sesión de Digimon Warfare son tres Facebook, invitado y una cuenta del mismo servidor del juego Si ustedes inician con Facebook solamente tienen que darle a acceder a su cuenta a Facebook Y ya tienen la aplicación instalada Prácticamente iniciará sesión automáticamente. Si ustedes le dan como GAMI cuenta, tendrán que eh, crear un registro rápido con un usuario y una contraseña, se registran y listo. Y finalmente, como invitador les daría una contraseña y un ID aleatorios, pero les vuelvo a recomendar, no es la mejor opción. Siempre iniciar con Facebook o con un registro. Espero les haya gustado y estén listos para iniciar en esta maravillosa juego. Soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima.